Hola, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una jornada bastante fresca aquí en San Luis. Estamos ya, eh, son las 20 horas, estamos en este espacio que vamos a, a compartir todo lo que tiene que ver con nuestro libro de Proverbios o nuestro estudio de Proverbios. Estamos en la lección número 15, esta es la parte número 3 y el título es Amor o Pasión. Así que, eh, si, como siempre, les pido estos segundos de inicio de, de tolerancia para que pueda eh, copiar y pegar ese link que tenemos de transmisión que eh, va por Facebook para que puedan aquellos que tienen su, eh, su eh, WhatsApp puedan estar viéndolo directamente desde ahí, desde el WhatsApp. Entonces, un segundito que ya estoy... Eh, ya estoy copiando ese link, copiando esa eh, ese, eh, eh, dirección, número, no sé cómo, cómo llamarlo. Sí, en realidad es un link. Eh, así que con eso ya vamos a tener para eh, que aquellos que puedan estar observando desde su WhatsApp pueden estar viéndolo directamente. Acá ya estoy justamente en este, en este espacio. Ahí está. Ya lo copio y lo pego en el eh, WhatsApp de Proverbios. Muy bien. Muchas gracias a los que me están esperando. Perdón la de prolijidad Siempre pido esta, esta disculpa porque no es lo mejor, pero es lo que hasta ahora he logrado hacer. Así que esta es mi, mi metodología de, de, de trabajo eh, para que esto funcione. Así que le, acá ya les estoy compartiendo a, a aquellos que quieren ver el, el, el Whatsapp eh, y entonces directamente eh, lo tienen como un link derecho, ¿sí? Eh, bueno. Y nosotros eh, básicamente vamos a intentar de esta manera poder, eh, poder eh, ya abordar el libro de Proverbios, ¿sí? Algo parece que no está funcionando acá en mi computadora. Bienvenidos a los que ya se están conectando. Hola Gladys, hola Cintia. ¿Cómo andamos? Qué buena... Eh, la, qué bueno que podamos estar juntos y que a pesar del de fresco de esta jornada podamos eh, compartir este tiempo juntos. ¿Sí? Eh, ahí está. Bien. Ahora sí me copió el link del video y ahí ya el que está eh, con su WhatsApp puede tranquilamente... Eso. Eh, puede tranquilamente mirar haciendo solamente un un clic en ese link y directamente puede ingresar a este video que estamos transmitiendo en vivo. Yo agradezco a Dios eh, que podamos estar juntos y agradezco también a Dios que podamos eh, ocupar este espacio. Eh, quería contarles un, un segundito para los que se están sumando, para los que están viniendo, que ya nos quedan solamente dos clases después de esta, ¿sí? Ya nos queda solamente eh, la clase del próximo martes, que va a ser 30 de junio y la última clase la estaremos haciendo el martes 7 de julio ese día martes también es un día especial para mí es el cumpleaños de mi hermano marcelo hoy es el cumpleaños de mi sobrino lucas eh, que eh, yo le mando un, un abrazo un beso desde acá eh, la verdad que eh, esto de la distancia y de, de no poder contar con, con la posibilidad de estar presentes eh, nos eh, nos deja esa sensación eh, de, de, de, de, no, de, de, de no gusto bueno, pero también tenemos la posibilidad de poder contactarnos a través de las redes, así que eh, un beso, un abrazo para Lucas, Él está cumpliendo en este momento 12 años, es una maravilla, ¿eh? qué grande, está muy grande mi sobrino, hoy se lo dije en un audio, muy grande mi sobrino, ya estamos eh, viendo cómo están creciendo y qué lindo que puedan crecer. Hola, Jonathan. Hola, María Laura. Bienvenidos a los que nos están eh, acompañando. Quería hablar un segundito de eh, cómo vamos a hacer nuestra, nuestra finalización de este curso, porque casi, casi que todo el curso lo hicimos en forma virtual. Estos dos últimos martes eh, habilitamos la posibilidad para que puedan venir aquellos que quieren estar en vivo a las 20 horas allí en Rivadavia 10.49. Vuelvo a invitar para el próximo martes, el que quiera estar en vivo, tenemos un espacio, un stock, hasta 10 personas. Podemos estar allí, eh, estamos transmitiendo directamente desde la Casa Pastoral, pero podemos estar en vivo y podemos... Eh, eh, compartir juntos. El que quiera lo puede hacer, este, directamente eh, se comunica conmigo y nos encontramos allí a las 20 horas. Lo único que tenemos que ser puntuales porque a las 20 horas arrancamos con este Facebook Live y este, vamos a, a, a, a, a transmitir directamente. Hola Ingrid, bienvenida Ingrid. Saben que Ingrid eh, ha venido de Colombia en, en esta semana. Eh, oramos por ella, oramos por su viaje y Dios ha sido fiel. Y la tenemos aquí, ya en la provincia de San Luis. Se está haciendo eh, esa, esa cuarentena obligatoria para la provincia, allí en la, eh, en, en la ULP, en las instalaciones de la ULP. Así que te mandamos un abrazo. Eh, gracias por estar con nosotros, Ingrid. Hola, Gabriela, ¿cómo andás? Qué bueno. Y bueno, y estaba hablando sobre, sobre cómo va a ser nuestra... Eh, nuestro eh, final entonces se me imagino todavía no, no, no lo hemos diagramado, pero imagino que podemos hacer una, una certificación para los que podemos estar en vivo la podemos hacer en una de las reuniones que estamos teniendo los domingos allí en la Iglesia Bautista del Centro y para los que no pueden, bueno les enviaremos una certificación de que estuvieron tomando este curso de proverbios en forma virtual y que lo, que lo reciban a través de su mail o a través del el WhatsApp y poder imprimirlo. ¡Qué bueno! ¡Ah! Estás con Isaac, con tu hijo. ¡Qué lindo, Ingrid! ¡Qué bueno! Eh, ¡Qué bueno que puedas estar ya en medio nuestro! ¡Qué lindo! ¡Qué, eh, qué, qué buena noticia! ¿Sí? sí, yo sé, Ingrid, que vos querés estar, pero bueno, en este momento tenés que eh, eh, respetar la, la cuarentena obligatoria, pero por ahí sí vas a poder estar en ese, en ese domingo que vamos a estar haciendo esa entrega de los certificados para aquellos que han culminado esta tarea. Por eso les pido un poquito más de esfuerzo, nada más. Es un poquito más de esfuerzo, son dos clases más y ya estamos terminando. Hola, Vero, ¿cómo andás? Qué bueno que podamos ya comunicarnos Qué linda comunidad que se va formando cuando nos podemos eh, eh, conectar, interactuar y, y hablar. Y, y sobre todo cuando comenzamos a hablar de las cosas del Señor que son tan, pero tan apasionantes. Bueno, ¿qué les parece? Sí, qué bueno. sí Ingrid, sí. Este, el, el, la, el final va a ser muy lindo y creo que todos vamos a estar muy contentos. Lo que no vamos a poder hacer, lamentablemente, en esta oportunidad... Eh, todos los, los cursos que estuvimos haciendo de, de, de crecimiento los terminamos en la iglesia y los terminamos, hola Elisa, y, y solemos terminarlos con un eh, ágape, con una celebración. Pero en este momento, eh, hasta que no nos habiliten eh, este tipo de reuniones para más personas, creo que va a ser un tanto difícil que podamos compartir porque eh, la verdad es que somos muchos y eso es muy bueno, eh, pero también eh, nos limita para este tipo de eventos, para la celebración, para el festejo, pero lo vamos a hacer cada uno en nuestras casas y lo vamos a hacer, si podemos, en la, en la casa de Dios, ahí todos juntos, celebrando, orando juntos, agradeciendo a Dios que nos dio fuerzas para comenzar y también nos dio fuerzas para terminar. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que eh, no nos deja abandonados, el Dios que nos a, ayuda, el que nos levanta, el que nos fortalece. Así que eh, vamos a agradecer a Dios por ese momento que eh, va a ser maravilloso. Ya estamos cerquita del final, por eso te animo, te doy eh, fuerzas desde acá, eh, oramos y Dios nos va a ayudar para terminar este curso así como lo comenzamos. Vamos a... a al libro de Proverbios y a nuestra clase, nuestra tercera clase de amor o pasión. Es una, un tema tan, tan, eh, eh, tan fuerte porque nos pega a todos. Bueno, yo voy a intentar compartir la pantalla con ustedes. Hola, Ver Ojeda, ¿cómo andás? Qué lindo que podamos estar. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ustedes van a estar viendo ahí en su pantalla eh, esta última parte de esta lección. Eh, que en, en los papeles es la lección número 11, pero nosotros realmente estamos diciendo esta es la lección número 15, amor o pasión, la tercera parte de esta lección. ¿Cómo es atrapada una persona? ¿Cómo se aparta la, la gente, las personas, de esa senda de pureza? Eh, ¿Por qué nos desviamos? La verdad es que eh, cuando estábamos viendo en estos días, a, a, antes de lo que eh, hemos compartido ahora, en estos días estábamos viendo cómo Dios diseñó ese plan de la unión eh, entre el hombre y la mujer, ese plan de, de amor, ese plan de, de complemento mutuo, ese plan de crecimiento, ese plan de expansión, ese plan de, de multiplicación, ese plan de familia. Ahora, ¿por qué rompemos? los seres humanos, tanto los varones como las mujeres, ¿por qué rompemos esa unidad matrimonial? Y, y esta es la gran pregunta, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo salimos de, de, de eso que había comenzado tan bien? ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué nos destruimos? ¿Por qué nos herimos? ¿Por qué nos lastimamos tanto? Bueno, eh, aquí eh, proverbios, como ya lo vimos en muchos de los temas que estuvimos tratando, Proverbios no esquiva esta situación y advierte, constantemente advierte, en muchos de sus capítulos advierte sobre cómo cada uno de nosotros se puede desviar cuando no tiene un buen juicio, cuando no tiene una buena guía, cuando no tiene eh, bien sus principios. Y yo creo que ahí radica nuestra, eh, nuestro error. ¿eh? ¿Por qué nos podemos separar de una persona? Son múltiples las razones, pero hay una que eh, es recurrente, ¿sí? este, podemos decir de que hay eh, problemas de violencia y yo creo que eso es eh, totalmente eh, entendible, y es eh, gravísimo que exista problemas de violencia en la relación eh, tanto matrimonial como afectiva, eso no es permitido, entonces si ya está pasando eso, bueno, yo creo que eso es una ruptura eh, bien, bien válida de un matrimonio, de un noviazgo, de una relación amorosa. Pero, por lo general, esto, esto sí es una... Eh, no, no quiero minimizar el, el tema, sino que eh, hay, un, hay un, un, un punto que es un poco más recurrente todavía que la violencia. Y cuando hablo de violencia estoy hablando de algo totalmente justificado. Pero en este caso, cuando engañamos a la otra persona que este sí es el punto eh, que aborda eh, con, con una total eh, crudeza a Proverbios, el engaño, la, eh, la separación porque el hijo tener una aventura con otra persona, tener esa, eh, esa escapada, eh, eso que eh, lamentablemente eh, tantos matrimonios, tantos, tantas relaciones amorosas ha destruido. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, sucede porque evidentemente nosotros no estamos bien seguros de lo que sentimos, de cómo amamos. Y acá el estudio nos dice que hay una especie de cebo, ¿sí? como cuando atraemos eh, algo que, que, que queremos, lo atraemos con algo este, eh, apetitoso, algo que sea llamativo para eh, la otra persona, para el animal que queremos atraer, para lo que, lo que queremos atraer. ¿sí? Si queremos vender algo, queremos que lo que vendemos se vea atractivo, pero en este caso no se trata de una venta, no se trata de este, alimentarnos, sino que se trata de eh, separarnos del amor que ya hemos este, establecido con otra persona. Y Entonces, eh, toda trampa tiene que tener un cebo. Esto nos está diciendo ya nuestro estudio. Y la trampa del sexo está cebada por una mala mujer, la mujer mundana a la cual nos hemos referido en Proverbios. ¿sí? Cuando hablamos de mujer no estamos hablando solamente del género femenino, estamos hablando de aquel que va a intentar separarnos de nuestra relación. Puede ser tranquilamente un hombre o una mujer como aquí lo, lo, lo hace, ¿sí? pero estamos hablando de aquel que va a intentar que yo... Eh, abandone esa relación tan hermosa que había comenzado con toda la bendición de Dios. Esa mujer, ¿sí? y vuelvo a repetir que no tiene que ver exclusivamente con el género femenino, simplemente aquí está mostrando una imagen, eh, en, en Proverbios 2.16 la llaman la mujer extraña. ¿sí? En Proverbios 6.24 dice la mujer mala. La mujer ranera y adúltera dice este, Proverbios 6.26. También es llamada prostituta, ramera en Proverbios 7.10, en 23.27 y mujer insensata, ignorante en Proverbios 9.13 eh, y nuevamente en Proverbios 30.19 habla de la mujer adúltera que actúa en secreto y que oculta su maldad con mentiras. Insisto que cuando se está tratando de este, de este símbolo no tiene que ver exclusivamente con el género femenino porque tranquilamente estamos hablando de los hombres adúlteros, de los hombres este, eh, en prostitución, los hombres este, insensatos, ignorantes. Entonces eh, el cebo puede ser tanto del de género masculino como del género femenino. La, el énfasis en proverbios es advertir. Al, al joven, a la joven, de, ese, de esa relación con una mujer, con un hombre, malo, y que hay que advertir que esto es un, un principio que eh, Proverbios va a insistir mucho. Y entonces, como toma esta figura, eh, comienza con la tentación, ¿eh? algo que tienta, algo que seduce, algo que... Eh, eh, va a, a tratar de atrapar, eh, a veces cuando tenemos algunas arimañas eh, no nos gusta tener ratones en nuestra casa, no nos gusta este, eh, que, que tener insectos dañinos, este, pienso en las cucarachas, pienso en las arañas y, y hay cebos, ¿vieron que hay cebos? ahora para poder este, exterminar estas plagas que no queremos tener dentro nuestro, hay cebos, hay cebos y, y, y ese mismo cebo es el mismo principio que se utiliza para que nosotros dejemos de tener ese respeto por la persona que amamos. Y entonces nos, eh, el estudio nos lleva a algunas de esas, de esas estrategias, ¿no? El halago, ¿eh? dice Proverbios 16, ella halaga con sus palabras, cuando te dicen algo bonito, ¿eh? Dice, su paladar es más blando que el aceite, en Proverbios 5.3. Eh, y, y, y bueno, y ahí vemos este, que Proverbios 7.21, y ahí me gustaría que leamos en la Biblia, Proverbios 7.21, dice, eh, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. La Biblia el lenguaje sencillo, ese mismo texto, dice, miren, ahí está, con tanta dulzura le habló, que lo hizo caer en sus redes. ¿Eh? ¿Qué, qué este, imagen? Bueno, las palabras. Las palabras suelen ser un cebo, suelen ser un, un principio de un engaño. ¿eh? Algo que, este, eh, una trampa mortal para ese ratón que está por caer y que no sabe que va a, a, a terminar su existencia por querer tomar lo que tanto eh, está mirando, lo que tanto está deseando y esto es lo que nos pasa a nosotros eh, como seres humanos, tanto varones como mujeres, que caemos en esa trampa caemos en ese cebo El segundo, la segunda estrategia es la belleza dice Proverbios 6, 6.24 y 25 que la mujer mala es bella por fuera ¿sí? o sea, hay una belleza física hay una belleza seductora ahora eso es solamente la parte visual, y muchas veces esa belleza no se, tras, no se eh, trasluce o no se, se deja ver una belleza interna. Eh, ¿con, cuánta, eh, con, cuánta, ¿Con cuánto dolor tenemos que ver que hay personas que dicen me eh, caí, eh, me, me engañé a mi esposa, engañé a mi esposo por fulano, por fulana, por mengano y cuando lo conocí me arrepentí, porque encontré una persona totalmente eh, frívola, una persona que no eh, tiene profundidad. Y entonces me di cuenta de que he cometido tanto, tanto eh, error al abandonar ese amor, que era ese amor verdadero. ¿no? La, el, la tercera estrategia es la ubicación. ¿eh? Dice este en Proverbios 7, 11 y 12... Que la mujer mala sabe dónde ubicarse para ser más efectiva en encontrar a su... Y ahí tenemos que completar en nuestro eh, material. Eh, proverbios 7, 11 y 12. Eh, miren lo que dice. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. O sea que busca a su presa, busca aquel que va a caer en sus este, lazos. Eh, y esto, vuelvo a repetir de nuevo, no tiene que ver con el género, también pasa con los varones que buscan a esas mujeres, y, y, y caen por, eh, por esa ubicación, por esa, eh, por esa estrategia de estar en ese momento. Ay, estuvo cuando justo me pasó este, tal cosa y me consoló. ¿Eh? y me consoló, me habló también, él, él, ella estaba ahí, él estaba ahí, y, y sí, la ubicación, ¿sí? Te, cuando vos querés cazar un ratón, ubicás el queso donde querés que, que, que el ratón venga y le pones la trampa, ¿eh? y, y este varón, esta mujer mala sabe dónde ubicarse, y sabe elegir los momentos. Las decoraciones, el cuarto, la cuarta estrategia, ¿no? Dice, la mujer mala, mala sabe adornarse a sí misma, sabe decorar su entorno. Este, proverbios 7:10, miren lo que dice. Cuando aquí una mujer le sale el encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. La, el, la versión del lenguaje sencillo dice: En ese preciso instante, la mujer salió a su encuentro y vestida como una prostituta, no disimulaba sus intenciones. El 17 también, miren lo que dice: Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Eh, todos los sentidos uh, eh, en juego para tratar de que eh, esta persona caiga en sus redes. Todo. Todo, todo en juego, lo visual, lo este, olfativo, todo en juego. Qué tremendo esto, ¿no? Y qué tremendo que eh, eh, siempre, siempre este, terminamos eh, equivocándonos en las mismas cosas. Y tanto el género masculino como el género femenino siempre terminamos ahí. Los arreglos, ¿eh? los arreglos necesarios. Eh, dice eh, Proverbios 7, 14, eh, el Proverbios 7:14, ese capítulo 7 justamente es uno de los principales que habla de esto. Fíjense, el 7:14 dice, puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy le cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. ¿Sí? Eh, tremendo. Y el, el 19 dice, mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. O sea, eh, los arreglos, la, la ocasión, eh, todo cierra. Todo está dispuesto, todo para que caigas. La invitación final, el 718 y el 721, habla de esa invitación final. Mira lo que dice, ven conmigo, hagamos el amor hasta mañana. Y el 21 dice, con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes. Y caes. El problema comienza justamente ahí, porque ahí aparece la trampa, ahí aparece el dolor. Ahí aparece eh, que ese ratito de pasión te quitó una vida de amor. Y ese tiempo este, perdido no lo logras este, recuperar y las relaciones ya no son las mismas. Ya tenés un problema en tu, en, en tu ser y el golpe mortal, las consecuencias, lo que viene después. Lo que viene después. El enemigo, Satanás. Se encarga de hacerte sentir culpable este, y la situación este, te lleva a que todo eh, esté en contra tuyo. Y es muy difícil recomponer un matrimonio roto cuando hay engaño. Es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil porque eh, el engaño es lo peor que nos puede pasar como personas. Esa, esa traición, nos sentimos traicionados traicionadas Y la verdad que no hay este, una, eh, un, un, una salida rápida, ni fácil, ni indolora. Siempre causa dolor, siempre causa tristeza, siempre causa separaciones, siempre, siempre, siempre. Entonces, eh, Proverbios nos advierte, miren, eh, ahí tenemos algunas este, eh, advertencias. Proverbios 2.18. Me gustaría que leamos esos versículos y ya vamos a ir cerrando esta, esta clase, pero eh, miren qué gráfico que es esto. Eh, Proverbios 2.18, vamos a ir leyendo uno por uno los versículos. Mi computadora está eh, funcionando bien, pero un poquitito lenta para los espacios de tiempo que quiero tener. Yo Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Eh? Ahí tenemos una consecuencia terrible. El 219, ahí nomás cerquita. Miren, dice este, todos los que, a él, los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Otra consecuencia, ¿sí? La, la Biblia del lenguaje sencillo nos dice: el que se mete con ella ya no vuelve a la vida. ¿Eh? Y después tenemos otro pasaje, miren lo que dice 5.5, vamos a buscar ahí. En el 5.5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del Seol? Este, el 5.5, quien se enreda con ella va derecho a la tumba, dice la Biblia de lenguaje sencillo. Y después otro versículo, miren, el 5.23 Ahí un poquito más abajo. Dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y luego nos lleva también a otro pasaje que está en el capítulo 6, versículos 26, 29 y 32. Vamos a leer ese, ese capítulo, esos versículos 6. Ahí está, 26, 29 y 32. 32. Vamos a leerlo. 26 dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Exactamente lo mismo va para este, el género masculino. Por causa del hombre eh, en prostitución, la mujer es reducida a un bocado de pan, y el hombre caza la preciosa alma de la mujer. ¿Eh? Así que de, va exactamente lo mismo. El 29 dice, así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Y vuelvo a repetir, cambiamos el género y exactamente lo mismo. Así es el que se llega al hombre de su prójima no quedará impuno ninguna que lo tocare. ¿Sí? Y el 30 ¿eh? dice, este era el 30, ¿no? Perdón. El 32. El 30 también hablaba, pero vamos al, al 32. Miren, dice, Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El lenguaje sencillo dice en el 32, Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez, busca golpes, encuentra vergüenzas, y acaba perdiendo la vida. Va exactamente lo mismo para la mujer. El que se enreda con el hombre de otra mujer comete la peor. Eh, la que se enreda con el hombre de otra mujer comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo su vida. Hay un versículo más que nos habla ahí en el 9:18 este, eh, que también nos ilustra. Fíjense, todas estas son consecuencias. Que todos conocemos, dice, pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio, no saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba. Este, no hay este, eh, nada que nos pueda eh, quitar de esa consecuencia del engaño. No hay nada, no hay nada. Por eso, está bueno que nosotros tengamos esta, eh, esta reflexión. Hola María Isabel, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿sí? Está bueno que tengamos esta reflexión, porque ¿saben lo importante que es que pensemos antes de actuar? ¿Cuántas cosas podemos evitarnos si pensamos, si eh, cortamos a tiempo? ¿Cuánto podemos evitar? ¿Cuántas familias se hubieran eh, quedado eh, unidas? si no hubieran habido engaños, traiciones. Y, y cuando está implicado la parte sexual, es muy, pero muy complicado. Vos lo sabés, tenés amigas, amigos, por ahí vos mismo estás este, sufriendo ese engaño. Vos misma estás sufriendo ese engaño. Y decime, no es fácil, no es fácil. En Dios todo lo podemos, pero ¿y si lo podemos evitar?, si podemos decir, miren chicos, miren chicas, ¿por qué no lo evitamos? ¿Por qué no nos enamoramos y somos fieles en ese amor y, y no nos este, engañamos y somos honestos, somos honestas? Yo creo que eh, Dios tiene ese plan para nosotros. Yo quiero orar por cada uno de nosotros porque yo sé que cada uno de nosotros tiene necesidad de estar con una persona eh, honesta, con una persona como una persona que nos ame, y yo creo que Dios tiene eh, esa persona eh, para vos, si es que todavía no la encontraste, y si ya la tenés, agradecele a Dios, agradecele a Dios, ¿sí? agradecele a Dios, ay María Isabel, este, eh, te acompañamos en ese, en ese dolor, pero eh, también sabemos de que Dios nos da consuelo. Sí, este, Dios nos da consuelo. Eh, yo creo que Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. Y Dios tiene una persona para vos, si es que todavía no la encontraste, y si la tenés, si la tenés, agradecele a Dios, y no, no tires por la borda tu matrimonio, tu, eh, tu pareja eh, por, por tonteras. Pelea por tu matrimonio pelea por tu matrimonio tonteras estoy hablando de discusiones este, tontas o de, o, o de diferentes pensamientos todo eso se puede arreglar ya cuando existe la violencia eso no es correcto y cuando existe el engaño ay, necesitamos tanto de Dios para perdonar así que yo quisiera orar con ustedes, yo quisiera orar con cada uno de ustedes para que Dios nos dé fuerzas en este tiempo que Dios nos dé eh, sabiduría y que podamos aconsejar a aquellos que están sufriendo y que nosotros podamos tomar consejo si estamos en esta etapa de, de desencuentros. ¿sí? Yo eh, entiendo de que vos y, y, y cada uno de nosotros necesitamos tener esa persona que, que, que nos entienda. ¿eh? Eh, si encontraste a esa persona, mala, amala. Amala porque es la persona que Dios puso al lado tuyo. Oramos y cerramos esta, esta noche, hermosa noche fría acá en San Luis, este, y sé que en gran parte del país está haciendo frío. Oramos. Gracias Dios por esta noche, gracias porque tu palabra siempre nos previene, nos previene de malas decisiones, nos previene de tomar caminos que no son correctos. Y yo sé que eh, aquí estamos muchos de los que queremos hacer las cosas bien. Eh, no queremos dañar, no queremos lastimar, no queremos eh, poner eh, eh, en aprietos a, a las personas que amamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Las tentaciones vienen, pero ayúdanos a, a prevenirlas. Señor, si hay alguna persona, si hay alguno, alguna que está sufriendo en este momento crisis matrimonial, crisis en su pareja, Señor, yo te pido que les dé sabiduría. Señor, danos sabiduría, que, que podamos cortar con todo, con todo lo que no es tuyo, Señor. La violencia no es tuya, no aprobas la violencia. Y Señor, eh, si estamos en esa situación, ayúdanos a salir rápido. Y Señor, eh, ayúdanos en esos temas de engaño que tanto dolor nos eh, trae. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu paz, necesitamos de tu sanidad. Gracias Jesús por este tiempo, gracias porque nos estás dando una nueva esperanza. Hay esperanza en ti, hay esperanza en tu palabra, hay esperanza en tu Espíritu Santo. Gracias en tu nombre Jesús. Amén. Les cuento que este, estamos con, eh, en, en nuestra iglesia estamos con la Casa de la Mujer, Aquel, aquella persona que está eh, teniendo necesidades, eh, no dude en comunicarse con la casa de la mujer. ¿Sí? Y bueno, nos vemos el próximo martes, ya estamos cerrando esta etapa de proverbios, hermosa etapa de proverbios, que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas, sí es cierto Ingrid. Eh, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muy cierto lo que está diciendo Verónica: la lucha no es contra sangre ni carne. Siempre tenemos un enemigo que busca destruir nuestra eh, armonía, nuestra paz. ¿eh? Así que bendiciones. Nos vemos el martes a las 20 horas. Aquellos que quieren este, unirse en forma virtual. Y los que este, quieren venir a, a estar ahí en, en forma presencial en Rivadavia 1049. Los esperamos. Que Dios te bendiga. Chao, que tengas una hermosa noche. Que mañana di disfrutes del domingo. Los que estamos en San Luis, vengan a la iglesia que vamos a estar este, teniendo dos servicios maravillosos. Que el Señor te bendiga. Chao, nos vemos. Chao, chao.